Hola amigos del canal Random, aquí estamos tarde como siempre para hablar de la película del momento, la película de Joker o conocida en España como el Bromas, ¿eh? Menudo, menudo paint más brillante, impresionante. Joker, Joker, en serio que hay gente que me está escribiendo para preguntarme si lo del Bromas es verdad, perdón, perdón. Sí, vamos tarde, porque el canal random siempre va tarde, porque si habláramos de una película del estreno en su estreno, nos convertiríamos en piedra, ¿vale? Tenemos que hacerlo siempre un poquito más tarde que los demás. Impresión rápida. Sorprendentemente me ha gustado mucho. porque digo sorprendentemente? Bueno, yo tengo un... Yo tengo un chip aquí en la cabeza, el chip tontuno se llama, ¿vale? Que cuando una película... Antes de que se estrene, es alabada de forma tan brutal. A mí se me activa el chip. Y cuando voy a ver la película estoy como, como alerta, ¿no? En plan, no puede ser tan buena, todo el mundo la lava pero es una moda o algo así. No sé, lo tengo en la cabeza, no me culpéis a mí. Pero aún así, estando alerta, diciendo seguro que no va a ser para tanto, seguro que no sé qué... La película me ha gustado muchísimo. Así que ahí queda. ¿Vale? Antes de meternos al detalle, dos aclaraciones. La primera... No he leído cómics y me da exactamente igual, ya que la película, aparte de que es autoconclusiva, según me han dicho gente que conozco que sabe de cómics, no está basado en nada. Así que no me digáis, no, es que al cómic dicen que no sé qué, me da igual. La segunda, he visto la película doblada y me diréis, no, es que te has perdido media película. Bueno, tú subtitulada te has perdido el 90%. Esto es un debate muy antiguo que da para un vídeo completo, así que por favor no entremos en esto aquí. Si queréis, hacemos un vídeo de eso nada más. El doblador lo hace muy bien, ¿vale? Así que, vamos al lío. Para mí lo más destacado de la película, más que la actuación, que también, obviamente, es el desarrollo del personaje, lo bien trabajado que está. Así es como se debe hacer. Ya podrían aprender otros a desarrollar también un personaje. ¿Eh? No quiero mirar a nadie. Normalmente, los orígenes de un personaje loco, o un asesino, o lo que sea, suelen ser una auténtica mierda. Siempre es un tío normal que de repente pasa algo y se vuelve loco de repente. Esto lo hemos visto en infinidad de ocasiones, que simplemente por un pequeño detalle ya se vuelve loco, ya es un genio del crimen... Y aquí no. Y eso me ha encantado. O sea, es un tipo que desde el principio ya vemos que está mal, ¿vale? Tiene una serie de problemas que nos describen. Acumulación de problemas durante años. Tiene un tratamiento psiquiátrico. Está tomando, creo que dicen, siete medicaciones diferentes... La madre está mal, ha tenido una infancia dura, o sea, es decir, que, que tiene muchos problemas desde siempre, ¿vale? Un detallito brutal, por ejemplo, me parece el de las tarjetas. Eh, bueno, este hombre de vez en cuando le dan como ataques de risa descontrolado y la gente como que o se asusta o se enfada con él y un detalle brutal respecto a esto es que en un momento se está riendo una señora le dice ¿qué pasa? y el tipo como que lleva tarjetitas en plan me estoy riendo porque tengo una enfermedad por favor no te enfades conmigo no me estoy riendo de ti y con este simple detalle nos está indicando que por la risa ha tenido problemas muchas más veces por eso las lleva encima para evitarse futuros problemas Vale, son pequeños detalles que, que demuestran que está muy bien trabajado el personaje. Y el tipo es que lo borda cuando le dan esas carcajadas tan bestias, tanto en la cara como en la voz, ves que se está riendo, pero a la vez lo está pasando mal. Es que está muy bien, o sea, el tío está ja, ja, ja, ja" y le ves que mientras se ríe de forma descontrolada, está sufriendo, el tío quiere parar, pero no puede parar de la risa. Un 10 para ti. Y bueno, pues la película es él, su rutina, las cosas que le van sucediendo... El tipo no es malo, tiene aspiraciones, tiene sueños. El tipo intenta encajar en la sociedad pero no lo consigue. Siempre lleva como un diario escribiendo sus cosas, las notas de lo que le gustaría ser. Un detalle brillante que me ha encantado en la versión española. No sé en otros países si lo habrán hecho así. Que hay muchos planos del cuaderno, de, de las cosas que va escribiendo él. Y aquí en España pues han puesto que los textos que escribe están en español. Muchas veces no se puede ver todo porque tiene el cuaderno lleno de frases y tú ves un par. Me gustaría mucho volver a verla para pausarlo y ver qué es todo lo que escribe, pero un detalle que... me ha encantado. Y yo no sé si al hacer esta película querían criticar a la sociedad, pero desde luego lo han conseguido bastante acertadamente. Está hablando de lo que se espera de nosotros en todo momento. Tenemos que ir por la vida con una careta, hacer lo que los demás esperan que hagamos. Y si te sales de un camino o de unas condiciones muy concretas, automáticamente te vuelves invisible para los demás. Y esto yo creo que es algo que se ve a diario que hay gente que es invisible para nosotros. Hablando de esto, una frase brutal que tiene el tipo en el cuaderno es lo malo de tener una enfermedad es que la sociedad espera que no la tengas. Justamente va de lo que estábamos hablando antes, que al final el mundo te obliga a que ignores tus problemas y que vayas con una careta por la vida. Cualquiera que haya tenido algún problema, sea el que sea, os va a contar cosas parecidas. Te encuentras en una situación que no sabes qué hacer ni cómo solucionar y tampoco encuentras mucha ayuda en tu entorno. Tampoco te atreves a compartirlo porque a la gente a la que le caes mal va a utilizar esos problemas para hacerte daño. A la gente a la que le eres indiferente al final la vas a cansar. En plan, tío no me cuentes tu vida, yo también tengo mis problemas y no voy dándole la vara a la gente. Y a la gente que te aprecia vas a acabar desgastándolas y estás siempre quejándote de este problema que tengas. Así que, ¿cuál es la solución? Te lo tragas. Te pones una careta de cara a los demás. Para todo el mundo todo va bien, todo es felicidad, pero cuando te quedas solo, la cosa cambia. Y los que saben de esto te dirán, no, ponerte la careta es lo peor que puedes hacer, porque eso no es una solución real al problema. Es lo que haces, es lo que el mundo te obliga a hacer. Y justamente de esto va la película. No sé si con la intención de criticar la sociedad, pero desde luego lo han conseguido de una forma brillante. Simplemente mostrándonos esto a través de un tío que ha tenido problemas graves durante toda su vida. Entonces, esta acumulación de sensaciones, esta mezcla de intento disimular, intento encajar, no lo consigo, el mundo me trata mal, soy indiferente para la gente, tengo un tratamiento, una medicación que me retiran porque a quién le importan cuatro locos, entonces, todos estos problemas, sumado a la falta de tratamiento, a la falta de medicación, bueno, pues todo esto forma un cóctel explosivo que, pues un día explota. Y esto es genial, ¿no? Porque el tipo está estalla simplemente a modo de defensa propia. Tampoco está buscando hacer nada malo, solo se defiende. Tiene una pistola, le pegan tres tíos, pues oye, yo tengo una pistola y a mí no me pegas. Y eso, el tipo solo está actuando en defensa propia, pero sin comerlo ni beberlo, monta una revolución, una revolución de clases, los pobres contra los ricos. ¿Por qué? Porque está todo el mundo en el límite y al final, una cosa tonta, un clic, hace que la gente se arte y se monte una revolución y le mitifican como un líder de, de esta revolución sin comerlo ni beberlo, ¿sabes? Porque el tío no buscaba hacer nada. Entonces esta revolución de la sociedad tiene mucho paralelismo con él, ¿no? Porque estás hasta el borde, estás al límite, ya no sabes qué hacer, de repente hay algo que, que detona y cambias. Pero a lo que voy, lo que he dicho al principio, no cambias porque sí, estás al límite, estás al límite de tus fuerzas y hay algo que hace que des un salto que no hubieras dado si no hubieras tenido unos problemas de base. Entonces en este aspecto es sobresaliente. Más cosas, la película es él, la película todo es él, ¿vale? Hay diversos secundarios que tienen pocos minutos y es verdad, te pones a pensar y los secundarios salen muy poco y todos de cierta manera influyen en él, por poco que sea. Por ejemplo, la madre loca. La madre sabemos que está loca desde antes de que él naciera. Y esto nos lo dejan ver claramente. Durante un momento de la película, la madre hace creer que, que el Joker es hijo de, de Wayne. ¿vale? Entonces eso también influye en plan, ¡Qué cabrón este tío que dejó embarazada a mi madre, se desentendió de mí. Poco después se desvela que es mentira, pero el tipo durante cierto tiempo ha estado rumiando eso en la cabeza. Y ya está desatando un odio frente a Wayne. Y ya hace, bueno, pues que su bola de ira vaya aumentando. La vecina con la que se obsesiona. Nos hacen creer que tiene una relación con la vecina, pero realmente no es así. Realmente él se lo está imaginando todo. La vecina realmente ni le conoce. Los compañeros de trabajo, que algunos se ríen de él, otros le engañan. Un compañero de trabajo que dice, toma, tienen esta pistola para defenderte. Y luego le va al jefe, qué cabrón, que me ha intentado comprar una pistola, tal y cual. Lo cual le hace ver que no puede confiar en todo el mundo porque le pueden engañar. Y sobre todo el presentador de televisión que juega con su ilusión más grande, que era salir en la tele, ser cómico, y simplemente le, le llama para reírse de él. Entonces ya digo, son secundarios que tienen muy poco tiempo en pantalla, y si, lo, y si lo sumáis veréis que salen muy poco, pero todos ellos van dando sus brochazos para que el cóctel que tiene este hombre en la cabeza, pues, se agite más, ¿vale? Fuera del personaje, la película está bien, y tiene un desarrollo normal. Tampoco es nada del otro mundo. Es que es la historia es un personaje, no sucede nada realmente inesperado, más o menos todo lo que pasa te lo esperas. No sé si a los que ya la hayáis visto os ha sorprendido realmente algo de lo que sucede, es decir, lo de que fuera hijo de Wayne, obvio que era mentira, locura de la madre, la madre sabes que está tocada también desde el principio. La relación con la vecina, sabes que se la está imaginando, porque, porque ¿cómo va a tener una relación con la vecina si desde el principio le está dando miedo? Te hacen creer el tipo está practicando para suicidarse en directo en el programa de televisión Porque está hasta las narices, porque la sociedad le odia, la ha ignorado siempre Y al final y al final en el plato se cabrea y se carga al presentador ¿Alguien esperaba que fuera a suicidarse en directo y no fuera a armarla? No <ríe> O sea, más o menos todo lo que pasa es bastante predecible Pero, pero está tan bien contada, está tan bien desarrollada que, que, que aunque sea un camino bastante básico, por así decirlo es muy agradable. Luego hay alguna cosilla que no me ha gustado, como por ejemplo, he notado que intentan marcarse una escena mítica para el recuerdo. Y lo he notado en un par de veces, pero para mí la más evidente es la escena del metro, que está él sentado cuando están los tres tíos de traje que están ahí acosando a una chica y Joker se empieza a reír y como que los tres notas van hacia él. ¿Vale? Y se ponen a cantar. En ese momento está el tren como pasando por un túnel, momento de luz, momento de oscuridad, ¿vale? Y está el tío riéndose y los otros cantando. El payaso que viene, no sé qué, no sé qué canción era. <risa> ¿Sabes? Como que intentaban marcarse una escena para... Cuando te anuncian en la teleciclo de cine y te ponen eh, la cara de Jack asomando por la puerta. Lo de, lo de la naranja mecánica cuando están cantando Singing the Rain. ...la escena inicial del padrino... ...ni siquiera me llamas padrino... ...o sea, como intentando marcar una escena que encaje... ...para típico reportaje de grandes clásicos del cine... ...y que encaje esa escena ahí... ...ya digo, la más descarada para mí es la de... ...la del tren con los tres notas cantando... ...y precisamente que sea tan descarado que lo estén buscando... ...es lo que me ha rechinado bastante... ...yo creo que esas cosas... ...esas escenas míticas... ...salen sin más... ...y si vosotros pensáis que no están buscando esto... ¿Por qué demonios se ponen a cantar si no? ¿Eh? <risa> y para mí, la gran pega de la película. Joaquín Fénix tiene 45 años. Bruce Wayne, de niño, tiene 10 años. ¿Vale? Hay mucha diferencia de edad, lo siento. Porque cuando Bruce tenga 30 años, Batman, el Joker va a tener 65 años. ¡Ya está jubilado! Ya tiene que estar preocupado de las pastillas de la tensión, del reuma, y no de generar el caos en la ciudad. <risa> ¿La película me ha gustado mucho? Sí. ¿Obra maestra? Yo diría que no. Lo siento, yo es una película que dudo mucho que a corto o medio plazo la vuelva a ver. Quizás dentro de 4 o 5 años me dé por verla, pero no la considero una obra maestra del cine. Pero bueno, ¿mejor película del año? Yo creo que sí. Merece premios Oscar. Los Oscars valoran más los vestidos que llevan las famosas que interpretaciones o películas. Así que casi mejor que no le den el Oscar a nada porque le estarían haciendo un favor realmente. Y bueno, pues hasta aquí mi opinión de el Bromas, ¿eh? Y bueno, ahora llega lo más importante, vuestra opinión. ¿Estáis de acuerdo conmigo? ¿No lo estáis? ¿Creéis que es una gran película? ¿Creéis que no lo es? Bueno, sentíos libres de opinar en los comentarios que para eso están. Por último, recordaros que si os ha gustado el vídeo, dadle un like, compartidlo y suscribirse al canal Random, que es gratis. ¡Hasta luego!